Vale, iniciar emisión. ¿Eh, ¿Deseo que quiera emisión directo? Sí, coño, pesado. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera parte del tutorial para crear tu propio skin de Raimeter. Bueno, siguiendo el artículo en mi blog, deberíamos estar en el punto donde ya has descargado las librerías DLL junto con los ejecutables HV-Info Shared Memory Viewer y Renovar IP, como he hecho yo y verás en mi escritorio. Si resulta que no has visitado mi artículo sobre este vídeo y te interesa el contenido, te recomiendo que visites la URL que he dejado en la descripción del vídeo antes de seguir. Bueno, como he dicho, como verás, en mi escritorio ya tengo los archivos de la parte 1 descargados. Y este es mi skin personalizado. Ahora lo primero que vamos a hacer es crear la estructura base de nuestro skin. Para eso vamos a abrir una carpeta del explorador de Windows y vamos a navegar hasta la dirección Documentos-RiteMeter-Skins. Como puedes ver en esta carpeta. Este equipo, Documentos-RiteMeter-Skins. Independientemente de lo que encuentres en ella, vamos a crear una carpeta y la vas a nombrar con el nombre que quieres llamar a tu skin. Yo la voy a llamar personalizado. Muy bien, ahora entramos dentro de, la, de nuestra carpeta del skin que hemos creado. Y vamos a crear el archivo principal de nuestro screen. Podemos llamarlo, por ejemplo, sistema.ini. Documento de texto. Uy. Muy bien. A ti también te va a salir este cartel. Es normal. Es porque estamos cambiando la extensión de txt a .ini. Así que deberás de darle que sí. Y así ya se queda el archivo como .ini. Ahora vamos a crear una carpeta muy importante. Se llama @resources. Como voy a ponerlo aquí. Es muy importante que esta carpeta Respetes tanto el nombre de la carpeta como las mayúsculas y las minúsculas. Y te diré por qué. La carpeta resources es la, es la ubicación recomendada para almacenar y acceder a imágenes, fuentes, sonidos, complementos u otros archivos adicionales utilizados por el skin. La carpeta resources se ignora al escanear las skins, por lo que su uso para almacenar imágenes y otros recursos mejorará el tiempo de carga inicial de RainMeter. Además, a la hora de la programación será más fácil gracias a que la carpeta queda como una variable llamada almohadilla arroba, almohadilla. Más adelante vamos a ver ejemplos prácticos de esto. Bien, ahora vamos a entrar a la carpeta resources para empezar a mover contenido que va a necesitar nuestro skin. Parte de él es lo que nos hemos descargado, así que vamos a empezar a descomprimir la carpeta de los de las librerías para meterla dentro de Resources. La extraemos y comprobamos que aquí están las, las librerías de 32 bits y de 64 bits. Así que podemos mover la carpeta tranquilamente. Vamos a hacer el mismo la misma operación, la vamos a hacer tanto para el programa hw for Shared Memory Viewer, como para el ejecutable de renovar la IP aquí tan solo vamos a tener que mover el ejecutable voy a guardar mi skin, que ya no hace falta y ahora el de renovar IP Muy bien, vamos a aprovechar que estamos en la carpeta resource para ir llenando más de archivos que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a necesitar el archivo variables, donde van a estar las variables de todos los medidores. Así que creamos un archivo y le llamamos variables.inc y le quitamos el punto .txt. Nos volverá a salir el mismo cartel de antes de que queremos cambiar la extensión, le decimos que sí. Muy bien. Vamos a crear también la carpeta principal de las imágenes. Imagen. Muy bien. Bien, de momento esta sería la estructura general de nuestro skin. Esto lo, lo podemos borrar porque ya no nos sirve. Bien, ya hemos llegado al final de la primera parte. Ahora en la segunda parte vamos a necesitar un programa de edición de imágenes como por ejemplo el Photoshop y nuestro editor de textos favorito. Yo en mi caso utilizo Notepad++ para crear la base de nuestro skin tanto en imagen como en código. Así que nos vemos en la segunda parte.